es muy simple lo que hacen van a quebrar a todos los que puedan quebrar, porque son multimillonarios como ya lo leímos en nuestro Taita Google, le van a quebrar a todos, todos, todos los que más puedan, para luego ellos decir, bueno nosotros tenemos toda la solución para todos, no se preocupen, nosotros ya sabíamos esto Híjoles. Bitcoin sigue cayendo Bitcoin sigue cayendo todo sigue cayendo eh... Yo creo que viene un nuevo reseteo mundial que nadie se espera, Traders. Eso es lo que yo creo. Miren cómo Bitcoin cae. Cae... Es que... Es... Miren cómo Bitcoin cae. Traders quieren quebrar a todo el mundo. Entonces ellos... Miren. Miren cómo cae fuerte. Rompe el precio de los $25,000. A ver, miremos si estamos bien. $28,000. Y sigue cayendo, ¿sí? O sea, se esperaba que cayera más o menos esto, pero ya ha pasado harto. Y si Bitcoin cae, todas las criptomonedas caen. ¿Por qué? Es que esa es la bendita pregunta. Y miren, si yo me voy a Google, miren, miren, miren, miren. Miren, el nuevo reseteo económico. Entonces, miren, dejemos que ella nos diga. Eso sucede con el gran reinicio. Se trata de una propuesta del Foro Económico Mundial. Para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia de fue presentado en mayo de 2020 por el príncipe de Gales y Klaus Schwab, director del FEM. Ustedes pueden creerlo. O sea, qué pasó con eso de los conspiranoicos, ¿no? Pues ahora tú buscas en Google, entonces es real. Seguimos buscando que se los lo, he, lo estoy haciendo hasta hoy. Quédate porque vamos a analizar los mercados. Muy cuidado. El Gran Reinicio, The Great Reset. En inglés, es una iniciativa real del Foro Económico Mundial que llama a las partes interesadas globales a cooperar en la gestión simultánea de las consecuencias directas de la crisis de. ¿Y ustedes pueden escucharlo. Es una iniciativa real del Foro Económico Mundial que llama a las partes interesadas globales a cooperar y en la gestión simultánea de las consecuencias directas de la crisis de esta cosa. O sea, por favor. Entonces, si yo sigo viendo que es el receteo mundial. Vamos a ver un poquito más, ¿cierto? Para eso estamos acá. Y ya vamos a los mercados. El mundial 2021. En resumen, el gran reseteo mundial en inglés, The Great Reset, no es más que las grandes élites. Económicas consideran que es el momento para la gran reingeniería social. ¿Usted, trader, se puede hacer un favor? ¿Puede averiguar qué es reingeniería social? Gracias. Resetear la economía mundial post-2021. ...y darle sentido a la expresión... ...la nueva normalidad... ...que nos lleva a un nuevo orden mundial... ...NOM... ...con... Yo estoy... ...ya una... <ríe> los estoy viendo con ustedes... ...y la verdad... ...se, se me ponen los pelos de punta... ¿Sí? ...esto es brutal... ...mano... ...porque o sea... ...ya tú lo buscas en Google y ya es real... ...o sea güey, Disculpen la palabra, pero ¿cómo es posible que antes le informaba si entonces era conspiranoico y ahorita lo busque y es real? Y mira cómo lo dice textualmente, de eh, por Dios yo, yo estoy asustadísimo la verdad, que es el reseteo económico. ¿Vamos a otro? El Gran Reseteo o Gran Reinicio, da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial... Wf por las siglas en inglés De transformar El modelo económico tras la pandemia miren, miren. Y a la teoría de la conspiración a la que ha dado lugar Miren, miren, miren, miren no. Uy Eso es como cuando yo siento esto No sé ustedes, pero yo siento como Como cuando tú vas en la calle Y tú sabes que te han ofendido Y el otro se está haciendo pendejo ¿Sí? ¿Se va a entender? O sea, nuestra jeta o sea puede ser el que sea pero nuestra cara que o sea, que mierda cuando se da el gran receto oh, oh, oh, oh. miren miren no mami no el nuevo orden proyectado como el gran reinicio del capitalismo este grupo de multimillonarios como aparece claramente en las sugerencias del último Foro Económico Mundial del 2.124 de enero. De 2020, el próximo será en agosto de 2021 en ah. Singapur, proyecta un nuevo orden mundial. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Deberíamos asustarnos, Traders. Voy a poner este... Ya vamos a ir a los mercados. Déjenme que es que yo esto no lo he escuchado. Ya me el gustaba averiguar nuevo, a profundidad. El económico mundial está conformado por los siete países más industrializados del mundo, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá. Conocidos por su sigla G7, que se mantuvo como una institución cerrada y excluyente. Sin embargo, en los últimos años ha mostrado... ¿Y qué es el Foro Económico Mundial? Por si no sabías ¿sí, ya, puedes averiguar tú más... ¿Qué es el sí, Foro Económico Mundial? El Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés, es una organización privada, internacional, independiente y sin fines de lucro. Y sin fines de lucro, oh, ya. independiente, ah, y, y es independiente, pero miren, ay no nosotros sabemos leer, ¿cierto? Porque yo a veces sentía que yo no sabía leer, es una organización privada, internacional, independiente, y sin fines de lucro. Ay sí, ay sí, no mames, no mames, hijos de su... chingada madre. Bueno, y ahora vamos a seguir a, a, a, a las gráficas. La verdad, yo qué susto, qué susto, qué miedo. Y vamos a ver, miren, yo voy a poner todo mensual. Y mira, mensual, mensual. <risa> Díganme si ustedes habían visto esta caída. O sea, pff, puta vida. Ver, el oro, que algo está pasando entre el oro y la plata, que quiero analizar. Yo no tengo más historial, no sé si exista más historial a ver qué es esto bueno no sé si exista más historial si existe más historial déjame saber acá abajo en los comentarios pero vamos a seguir el, el oro este lo tengo repetido entonces bueno acá estamos bueno entonces si vemos el alda NASDAQ, el que NASDAQ es una el o sp sea, 500 eh, disculpen mis palabras pero es que esto está una uh la extensión del precio bueno, ya se está comparando a esta si vamos a ver en porcentajes vamos a trading view. y según aquí en las gráficas de trading view pues el mercado en el máximo ese que ya registramos sería este fue un 35% que cayó en el año de en el año de ay Dios mío uno que solo sabe manejar MetaTrader 5, ¿cierto? En el año... De, de, de, de, del 2020 <risa> Qué puta locura, güey No mames Esto fue después de la caída de las bolsas güey. No. Bueno, entonces En el actual Ha caído desde que inició el año Un 23% Listo Entonces podemos ver Cómo... El mercado se está yendo a la damia Entonces eso es lo que está pasando Con el SP500 Entonces si nos vamos al Nasdaq Pues el Nasdaq está como que peor <ríe> Nunca había caído así Traders, miren Miren eso Super complejo, cierto Voy a buscar el Nasdaq acá no tres más. Y yo creo que es que lo que yo creo y especulo, que lo que quieren es eso. Van a quebrar a todo el mundo. Porque fue pues la pan, la ah, wey, puta, ¿cómo decir esa palabra sin cacar. La, la pandemia ¿eh? era un plan para esto, para hacer que se inflara la economía, tin, tin, tin, tin y luego, pues, causara. Que al inflar la economía causar ese colapso. A veces no puedo hablar porque estoy súper sorprendido, la verdad. No sé, no sé, no sé. Hasta hoy me di cuenta. El...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 ¿Sí? Por eso están, está causando crisis de alimentos, está causando crisis de todo, de todo, de todo. Y eso nosotros ya lo veíamos venir. Solo que uno a veces no quiere aceptar la realidad que es dura. ¿Sí? Pero es lo que está pasando, por 31%. Esto es estresante. 28%. 28%. Nunca había caído un 30% las dos principales bolsas de Estados Unidos, de lo que, del dólar, están yéndose a la mierda, a la, la mierda. O sea, esto va a seguir cayendo, yo creo, miren. Bueno, yo creo que hasta acá va a ser un retroceso. Pero, o sea, la tendencia a nivel institucional ma, eh, mayor es bajista, semana pues, miren esta zona de acá. Pronto, acá ya se empieza a frenar. Pero acá está el impulso y el retroceso semanal. O sea, lo que somos traders, acá estamos haciendo billete. Eso sí, sí aunque el dólar um, todavía no haya bajado mucho de precio, etc. Eso vendrá después, ¿cierto? Pero acá esto sigue siendo bajista. Y para que cambie a hacer otra vez alcista, pues tiene que hacer un proceso de casi dos meses que lo pare. Es que no lo ha parado ni esto Yo ya no sé ni qué pensar de esta mierda Esto es sorprendente Y lo que más me sorprende es, digamos, si yo me voy al Bitcoin O sea, ¿qué mierda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué planean, carajo? Yo no sé Miren Toda esta zona de acá es como ha caído para compararla con la de arriba rápidamente, o sea, ya va más de la mitad de lo que perforó arriba. Uf, no, esto está un video. Yo no sé, si yo voy al Ethereum, pues imagínense. ¿Qué hacer, traders? Si yo me voy al Oro. Que esto es lo que vendría también especulando, que esto está súper raro. El oro ha llegado a un máximo histórico. Ha roto un máximo histórico institucional. Si yo miro acá, rompió los 19.000 para llegar al 9 de los 20.000. Pero este fue un máximo anual. Y venía de esta tendencia alcista aquí mensual yo veo esta situación una un video un video, un video, un video, un video. ustedes pueden hacer el backtesting. ahora si yo me voy aquí y averiguar sobre el nuevo reseteo de mierda de esos hijos de su madre que quieren hacer en nuestras caras mientras que nos hacen pelear entre nosotros y hijos de su puta madre yo ya no sé qué pensar, la verdad, pero bueno. Entonces, ahí tenemos una oferta anual. Y mira que es muy parecido al proceso que está ocurriendo aquí. Es el mismo proceso. Y luego, ¿qué pasó? Se liberó la baja. Yo creo que va a ocurrir eso con el oro, si no hay historial más atrás. Ahora, si yo me voy a la acumulación. Esto es lo bonito de saber, ¿eh? Invertir en los mercados financieros Porque que quiere invertir en Bitcoin En criptomonedas Y toda esta cosa Que nos ayuda al fin del mundo Pues Nos ayuda a saber y asustarnos más rápido Que los otros, ¿cierto? Entonces aquí miren, acá está el precio en el medio En medio de la acumulación Y en medio de la acumulación y, y los extremos lo interesante es que la plata ya llegó a ese extremo es decir, si yo me voy aquí a la plata miren, ya llegó al extremo Uf. y desde que abrió el año hace el máximo al parecer del año y cae. ahora, yo me voy a ir más lejos obviamente acá hay más historial más máximos por eso yo decía, a ver, hay más máximos en el oro. Este está hasta el 2017. Bueno, es que este está hasta Y este está hasta aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hasta el 2017 también. Vale. Listo. Ay, yo no sé, traders. Yo creo que hasta, hasta miércoles, yo no sé. Yeah. Si no para este mes, esta cosa acá. Escucha. si no para este mes y ahí a ver yo miro a cambiar déjenme mirar una cosa rápido subir un poquito bueno acá hay que mirar a ver si quiere realizar un cambio de tendencia hay que esperar como en toda demanda mensual hay que esperar casi un mes a ver si hace el cambio de tendencia y sigue hacia arriba pero la plata si sí seguiría hacia arriba el que no me convence es el oro pareciera que el oro quién sabe si llega este de aquí y suba ...o llegué a este se desplome... ...mientras que la plata sube... ...no sé, no sé, pues no sé... ...si hay más historial... ...por eso les digo, déjenme saber... ...yo no he visto más historial... ...no me interesa, no sé... ...no quiero como asustarme... <risa> ...ay, esto es una locura... ...no sé, traders... ...yo ustedes... Y, y, ...y miren todas las noticias... ...si usted es mayor de edad... ...si usted es mayor de edad y ya la vida... ...ve la vida como... Marica, y el responsabilidad es, parce, como comer y tal. ¿Se ¿Sí me va a tener? El responsabilidad es comer, trabajar para comer. Y si tú tienes familia, hijos, pues aún más. ¿Es donde se podría frenar para de pronto hacer un retroceso? Y seguir bajando. ¿Será? Yo antes había subido esto, un video aquí en el canal de YouTube. sino que quiero todos los videos, porque quería hacer unos más más bonitos, sí, para ustedes. Pero esto es preocupante a nivel... Uf, puta. Yo creo que todo este año puede caer en nada, que ya les he O sea, todo este año eso es un mierdero. Así, pum mierdero, mierdero, mierdero, mierdero, mierdero, ta ta, ta, ta, ¿Qué pasa con el Bitcoin? Ya no sé. ¿Qué pasa con el puto Bitcoin? Yo no sé. Yo obviamente creo que lo están haciendo quebrar. No sé de qué forma. De pronto... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Eh,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 Bueno, acá hay oportunidades para nosotros que sabemos invertir, pero ¿tienes el capital para invertir? Eso es lo, lo otro, ¿cierto, traders? Bueno, traders, este era un pequeño video conspiranoico de, de Google, donde ya no nos dice que es conspiranoico, sino que es realidad. Mientras que nos hizo pelear por nosotros con, por dos años como idiotas, todos peleando, toda, todo el pueblo peleando. Sí, porque nos toman como idiotas, a eso me refiero incluyéndome pues fueron preparando todo este mierdero y se ven en las gráficas y puedes buscarlo en google entonces nos vemos en un próximo video traders espero que te estés preparando